esto parece que es el futuro y que el futuro pasa por los datos es una evidencia. Tres veces uno la diversidad, dos las plataformas, tres la tecnología de datos. No estoy un el de mujeres en lo que es el sector tecnológico. Cuando lo que tienes que hacer es algo del futuro. A todos los que hacéis cosas de software libre. Nos hablamos de crear, deberíamos hablar de mezclar. Y si hay alguien con mucho dinero, aquí les dejo mi email. Así que fue creciendo el proyecto. Un analista de ciberseguridad. Y tú esta final lo que llevas a definir casos de uso muy concretos. Gracias a todos los que trabajáis para un futuro de oportunidades, para un futuro abierto.